Con pitruinos. ¡Bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra ¡Mon Tetra Loque! Let's go, chavales, bienvenidos a otro capitulazo Hoy se viene, creemos, la prueba de Mayla Y en el último episodio tuvimos una prueba eh, bastante chill, la verdad No murió nadie, ¿verdad, Jota? Sí, <risa> a ver, eh, siempre, siempre me toca ripear cuando vosotros os sale de los cojones. Bueno, así ripear, ripear, eh, ripear, ripear, <risa> eh he, nah. perdido, he perdido probablemente al mejor Pokémon que tenía en el chat, chicos, tenéis que ir a verlo porque está en su... Eh, no, en qué Si, sí, era el tuyo, sí, ¿no? En sí, el, de J sí. en el eh, sí. eh, canal de J Y hoy toca prueba, así que hemos preparado los equipos Si queréis os lo enseñamos porque la prueba... Bueno, yo ripeo, ya os lo digo Sí, o sea, pero muy rápido porque la verdad los Pokémon no sí. duran mucho Y pff, enseñarlos sí. tanto da un poco de pereza Venga, empiezo yo rápido así para darle Tengo Wimsicott que lo voy a llevar solo para, pues yo que sé, intentar paralizar un poco lo de siempre Blaziken porque en teoría debe tener un Tiranitar o algo así el Gastrodon, que es el único que lo hace bien, el único, luego mmm, Sarina, el Dusnoir que me ha evolucionado por nivel, increíble en este juego Y un Intimidador, pues porque sí, pero se va a comer un terremoto que va a explotar, ya está, next Muy rápido, eh, muy rápido Yo voy con José Elgor, Pachi Gap, Top Han. y llevo a Visen con Intimidación y a José Elgor con el Planster. ya está Y yo llevo al Kadril, a nuestro Alarcón, que tiene nado rápido, a Dogma, que ya tenemos por fin a, a Gudra a Tentacón para que meta Danza Lluvia A Pedroti, que es nuestro Sarina Y a Cecilia, que es el Pokémon que intercambiamos con J En esa ruleta de Pokémon oh, sí, robados yeah. de muertos Tal y cual eh, y Bueno, nada, no estrategia, más. meter Danza Lluvia Porque tengo nado rápido E intentar que Scadrill se beneficie del con el Impitu Arena Para que sea más rápido que todos los Pokémon Nada más mi estrategia se basa en rezar un padre nuestro como siempre Porque tengo a Mister que es Chestnut Estoy llevando un Camerupt que se va a comer un terremoto de locos Tengo a Bewear, también a Magneson que se come un lindo terremoto Tengo a Primarina y por último tengo a Excadrill Que también se va a comer un terremoto de locos Así que... nice. Chicos, les Vamos tengo una mala noticia Y es que se viene texto, pero una barbaridad Así que chicos, no, no, nos vemos hombre. ahora Compitruenos después de un corte infernal Estamos aquí con todos los Pokémon preparados otra vez el, mi, mi equipo es exactamente el mismo Porque nos hemos dado cuenta de que primero hay que hacer el túnel Diglett y hay combates No hay prueba hoy parece ser, no sé si nos dará tiempo o no Pero de momento, mmm, esto es lo que hay Así que... Enseñamos rápidamente los equipos y ya está Perfecto, ¿capturamos primero o qué? ¿Capturamos? Yo diría que sí, porque va a salir algún Pokémon en algún momento, ¿Sí? o sea que. Sí. Let's go, ¿no? Ahí está, de sí. hecho, primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta. Uy. Es un mega loco. Uy, un shock. A ver, A ver, uy un sacco. Un Diglett ah, normal. Un tro. Un troll. Eh. Ojo, Diglett de normal. No sí. es mala, eh. Pues eh. cuidado que puede tener trampa arena. Qué guay. Uy. ¿Te <risa> <risa> uy. Y eh, curiosamente, Shackle me gusta bastante Ya que capturamos, yo quiero decir que mi querido Shackle se lleva el mote de Ruizo Ruizo, saludazo pa Grande Ruizo, el mío se lo lleva Dudu Grande Dudu El mío se lo lleva Diego Deluxe Enhorabuena, Diego eh, Deluxe. atención al mote de Mitro, eh Ackerman Bueno oh, oh. Ha, ganado Ackerman. Un poco de, ha ganado un poco de peso, eh Bueno <risa> A ver, Ackerman con... Foco interno, no me trae Gallas De momento sé que en el PC es una prueba. Segundo Pokémon oh. de ruta. No, digo prueba, pero no es prueba, ¿no? Es oh. Sí. Oh, un. Aron. Oh, un arun. me encanta. No. ¿A quién le salió un arun? J. Ah, ¿A, Jota. a, ¿A quién puede ser? <risa> Con su mega piel a Ya los tienes todos, bro. Llevas la parejita. <risa> a ver si no me toca a mí, cuidado, eh. Que mucho me río ahora y. Perfecto, grande. Así. Mi Diglett, que se lleva el mote de Alex. Alex, saludos a Grande, Alex. Bisau mi Alex. se lleva Grande el bote Alec. de Joaxo. Joaxo enorme. El mío se lo lleva a Javiware. <risa> Grande, Javiware. Es hey, Javi. Zoli. No, Poli Zoli, Poli Zoli. Ah, mierda. Oh. No puedes, ya, ¿no? Se perdió. Se oh. perdió. Lo siento, oh. Zoli. El mío se lleva el bote de Faku. Soy Faku. Enhorabuena. Es que Grande Javiwer es de, de mi pueblo, tío. Ya, ya, ya lo sé. Ya. Chicos, ponedos repelentes porque eh, se viene. Se viene Yo no tengo ¿no? repelente, ¿no? Perfecto. Estoy yendo con muchísimo cuidado. ¡Ah! Oh. Oh, ¡El team school No me la contés. No, no. Pero, hace tres segundos. Estoy yendo con muchísimo cuidado. Estoy yendo con muchísimo cuidado. Sí. Real. Es que te saltan ellos. Mira, mira, mira. ¿Viste? sí, sí, sí. Pues nada, se lo tenemos que explicar, ¿no? ¿Por dónde? Espera, espera, que yo estoy muy lejos, ¿eh? Por donde está justo J ahora mismo. Espera, se, ¿Este se, ¿Este se gira? Es que me sale Pokémon no, cada dos no. pasos, tío. Vale, presenta Vale, ahí, pues. compañero, vamos a darle caña. Reclutas no? del tío. Oscuro. ¿Cómo? No, haciendo dupla como el tío? no. Como sea doble, mmm, me quiero pegar no un tiro ¿eh? No me la ponte. no me la contes. Puede ser muy problemático. Por favor. Va a ser, no. Va a ser doble con él a Por Ay, favor, Dios. no. Por favor, no. <risa> Pero no escogimos es que a tres, me parece raro. No escogimos a tres. No, no, tenemos o sea, a todo no el, todo el equipo. Es... Tenemos Tillarbok. Intimida. Dos intimidadores. ¿Dos? Vale, tengo Electrotela, que es lo bueno. Está loco. Abrí con Blaziken, perfecto. Y él con Recho Alola. Ojo. Mano. No, Recho Alola, perfecto, un tipo psíquico. Con Globo sí. Helio. Está loco, Tilo. Otra intimidación, vete a, vete a tu casa. Doble intimidación. Mm, Dada esta situación, no puedo tirar más de un corpulencia. ¡No! <risa> Perfecto. Eh, pues vengo sin curar, ¿eh? Esto no me hace ninguna gracia. Tengo un lindo problema, bueno. me parece, ¿eh? <risa> Cuéntanos. ¿Qué es? Vuelte o cambio. Que me pegan <risa> a todo súper eficaz. Saca Primarina delante de un árbol. Bueno, Tilo, eres retrasado. ¡Terremoto! ¿Quién? ¿Quién? Arbok. No, no, que he metido a Luxray. Que he metido a Luxray para intimidar. ¡Danza sí, Dragón! <risas> joder… Ay, sí, por favor. Gracias, Raichu, eres god. ¿Y qué oh, tiene? Sí, ha hecho? ¿A tu caso, ¿Crítico? ¿Volteo cambio? ¿Por, crítico? ¿Por qué? Porque hace Vendetta. ¡No, Vendetta! ¡Hasta luego, hasta luego! <risas> Raichu, ¿no? ¡No, no oh, lo siete aguanta! Pesos. ¿Cómo? Tiene una sash ahí. La sash, la sash imaginaria, eh. Qué dance, barbaridad. Danza dragón de Scrafty. Vale, vale. Por bueno, eso lo, lo he intimidado ahora que lo pienso, eh. Lo he intimidado. Ay, ay. Uf, ese Scrafty. Cuidado con ese Scrafty. Ah, ¿qué, qué, qué tiene, qué tiene, vaya. Ah, que tiene restos. No, es primarina caballero. de Tilo, no. Tilo ya perdió a uno. Va a, va a usar solo a tres Tilo. Voy a intentar centrarme en el DB. Vaya. Era en la izquierda, eh, Tilo, no, no estás colaborando. Tiene un no estás hostic. colaborando. Tiene un Beaustick. Tiene un Incineroar también, intimida. ¿En oh, ¿Serio? bueno. Sí, no intimidad, no, no intimida, perfecto. No, Danza dragón. Escavalier me… Das. Es me surf. Como Raichu, a mí no me pegues. Vale, enorme Tilo. No, me pega, me pega a mí. El surf me pega a mí. Danza dragón de Scrafty. Bueno, Dios, no te lleva dos, lle te lleva dos. M sí, me va a agarrar Scrafty. Mega cool. Darmanitan tiene Tilo, es verdad. A mí me tenía un Darmanitan, es verdad. Y hace un terremoto a Arbok. No, no, no, no, no. No, no, quita mucho, no quita mucho está pues neutro está tía, neutro chaval. puño de drenaje tiene. cómo vais yo muy bien la verdad más? me queda uno de la derecha aún no toqué al Arbok, pero no me molesta mucho hoy. ya mega tiene un ya mega qué miedo me da dierle fuego mega. a Scavalier, le tira le tira siniestro qué pasó aquí tío ¡Eh! qué ha Perfecto. pasado uh, murió uno qué ha pasado qué ha pasado ese ese va bande de puño de drenaje oh, me Dios. acaba de matar a tomás caro caro caro Sí, sí, sí. O sea, me mata cuatro, Tomás. Tomás dos. Qué barbaridad. Eh, pierdo el comar. Nah. Me encanta. Nah, qué locura, Cuanta tío. El in in ¿Cómo? ¿Cómo? Cuatro peces. Todo por culpa uh! del incinerador que no ha pegado con. con. <risa> con que que con mata fuego a al, al Scavalier, tío. Le pega con siniestro. Hay que ser retrasado, tío. El catón me pirica, chavales. Venga. Eh, a ver, no. si no lo mata el tormenta floral, estoy re. Uy, sí, no perfecto. lo mata. Mega cuernos, caballero. Esto es muy bueno. Sí, vale. no, eso es rip, eh. Sí, sí. No, sí, sí. no, no, no, lo aguanta. Oh, lo bueno. aguanta, lo aguanta. El problema es el scrafty, está más wow, 20. Mi Austin, tío. Este, este pegaba fuerte, movimiento eh. Zeta no, ese es para tío. meter pantallas y tal. La IA es superpoderosa, se ha protegido ante el movimiento Z, tío. Qué desastre. Es increíble, ¿no? Wow, se ha protegido justo cuando ha hecho el Z, o sea, ya me dirás. Crafty vendetta, Rip, Deciduay quita nada, tío. ¿De qué tipo, de qué tipo era mi AusTick? O sí, sea, que psíquico. psíquico puro. Psíquico puro. Muy psíquico. Muy psíquico. Ah, wow, per perfecto, no tengo nada ¿cómo? para él. Eso va a tener trampa trampa, algo, ¿no? Sí, sombra trampa. ¡Pum! Ya no sigo! Sí, tiene todo, no es banded, no es banded. Rip primarina. Oh, me lo aguanta. Escavalier… Escavalier es, es increíble, tiene todo. Floatzel, la puta madre. <risas> Humareda Uma, ¿sí? quema siempre. Mm. Grande incineró al tajo cruzado. Humareda quema un 30%. ¿eh? Pues que a los dos: que a Raichu y al Escavalier en el mismo turno. Es que es un 30%, es una barbaridad. ¿Y <risa> le puede vale. por favor? Me lo paso, creo. ¿eh? Energía bola, no me la contes. Es rapidísimo, tío. ¿Me pues lo pasan ya? Mano. Ya mega ¿Mm? con, con esto, ¿no? Con Impulso, puede ser. Tiene un guau, No, no. ¡Miauti, no, qué Woufet. vida esfera! ¿Tiene sí, un sí, cuidado con ese bicho, cuidado con ese bicho. ¡Tiene un Wowwofet! <risa> sí, sí, eh, voy a hacer Woufet rompecoraza no, como. ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Voy a hacer rompecoraza y intentar matarlo de un golpe. <risa> Pero solo puedes uno, ¿eh, bro. <risa> es verdad. Oh. Acaba de volarse al. al incinerar con un contraataque. El Wobuffet de loco. Es que yo estoy solo, tío. Y no tengo robustez pues, en Macargo, qué mierda de Pokémon, tío. Tajo. Eh. No tengo forma de matar a. Manto X Chicos, aguanté un tajo aéreo de un de un no me lo puedo creer macho menos lo... y retrocedo no me lo contes Humareda. Y si no lo mato de una Rip Macargo. <risa> Nani de coña. Es otra vez, otra vez me hizo. Ladradora, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, no lo mato. Caballero taladradora, él sí me va a matar a mí. ¿Te mata cuatro? Oh, no. No, no, no, no, no, no. Lo aguanta, uh, lo aguanta, aguanta bien, lo aguanta bien. Qué desfase, San, sí. San Mega. Este creo que no lo aguanta también. <risa> me lo paso sin cuerpos, vamos. Van 2-5-2, <risa> eh. Porque llevo al Blaziker sí. ahora mismo a más 2 de speed. Él también está a más 2 de speed y soy más. Soy más. Lento, cuerpos, cuerpos. O sea... Lleváis cuerpos. Sí, llevo uno, tío. ¡No! evito la avalancha! No se viene. O Son sea, amiga sea, meada deleteada. Miga deletea el Blake, de de de de de de oh. cariño. Rip Rip eh, Blazing tío. No juego. Rip Blazing por, por la sombra trampa, tío. No, claro que dije, que un go. He flincheado. Ya sí, lo sabía yo antes que tú, lo he dicho antes, perro. No. <risa> Joder. Pero he flincheado, he flincheado por la hoja. Es que es increíble, tío, la mala suerte, tío. zumbido ¡Ay, que no me pega a mí! ¡Ay! GIGADRINADO Ay, suerte, Pero tío. te quedas solo rip, y no puedes cambiar, eh. No importa, no importa, estoy a más, do, a más dos a más 3 de speed, a más uno de ataque y defensa, el que venga espero matarlo. Avalancha a Shan Mega con la tiene la base. No viene? lo mato. Wow contraataque, me mega explota, rip, me, ya me mataron a tres. Espérenme que ¿Sí, no me maten a más. Vas volando. Sí, voy volando. ¿Cómo <risa> vale, ¿Qué tío? Ah, restos, restos, rato, restos. Vos. Perfecto. Bueno, o sea que ripeo, ¿no? Me están contando porque. Como no lo mate de un patadaínea, mmm, pierdo. Bueno, este ahí, se, ahí se viene el huevo, wow Fet. Venga, hombre. ¡Apre ¡Ah, munición! Bueno, igual pierdo yo, pero ¿no? Ojito, creo Porque que no me matan a tres, me, me matan a cuatro. Necesito dos turnos. <risa> ¡Ah, que estoy dos contra uno! No sé, no sé si voy a poder. <risa> ¡Zombi! Lo no sé cuándo me como la premonición, chicos. No sé cuándo me la como, Ahora, pero cuando creo, me ¿no? la come. Ahora me... no, ese es el siguiente todavía. Paraliza, eh. paraliza, paraliza, paraliza, paraliza con si... nadie. No no si mato al Wuffet. Me libro. Otra vez no, que quería hacerte patada ignia, perro. Vale, me lo paso sí, sin cuerpo. Venga. Eh. Yo también, yo también. No, callaos un mes, tío. Qué feliz me pone que se lo pasen sin cuerpos ustedes. Qué fácil me parece este juego. Qué fácil este combate. <ríe> ¡Mato uh, el espejo que se va a comer, Oedi! <risa> necesito… Oh, perfecto. Necesito matarlo de un nitrocarga. Sí, que pero sí lo que lo mata. Sobra, sobrado, sobra, sobra, sobra, sobra. bro, sobrado. Seis. Sobra. Sí. Va volando, va volando. Ah, que tiene… ¡Va ¿no? volando! ¡Un PS! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Contraataque, replay, chique! Qué injusto, tío. Un PS, un micro PS, o sea… ¿Sabes cuántos peces fueron? Los mismos que se le quedó a Jota cuatro pesos. ¿no? Qué injusto, bro. O sea, qué injusto. Chaval… ¿Qué? lindo que es este juego. <risa> eh… eco. ¿Qué? Cárgatelo. Pues ahora voy. A ver. Sí, a ver. Oh, oh. Qué raro que no haya… Bueno, claro, mismo destino no tiene prioridad. Qué injusto, compañeros. ¿Cuánto tanque hay? Un, un micro PS, o sea, es que. A EQ2, oh, creo. A EQ2. Qué, qué rara ¿no? está Mayla. Que ma... qué, qué, rara. <risa> qué rara está Mayla, la verdad que sí, eh. No uh, gra avanzando. Gracias, ver, Gracias, nos da un ether máximo, bueno. Ruta 9, ¿esto qué es? Mayla. Viene oh. Hamson. Uf, qué susto. No sé, pero yo me voy a ir a curar porque tengo medio. Ah, que nos curó. Vale, eh, conteo de cuerpos: Cero. Cero. ¿Dos? ¿Y Oedi. ¿Cuatro? Cero. No, cero, 0 <risa> Mira, yo tengo el equipo perfecto, eh. Claro, si yo los tengo todos al 100% de vida. <risa> Uy. ¡Cuatro muertos! Oh, este ¡Uy, este qué desastre Vale, tío. ¿qué pensáis no de hacer nada. este combate que está aquí y despedir? Me parece oh, que cojón. hay un combate. ¿Cómo? Y por hacer ese combate, que no es obligatorio, nos generamos dos cada uno. Vamos allá. Nah, sí, no sí. es obligatorio entonces, ¿no? Así que nos llevamos. Voy a ripear este brutales. combate por tonto, verás. Dos sí, sí, sí. Dos Pokémon, dos. estos son los peligrosos, chavales. No los que Siempre que hay, que no voy a ripear, voy a ripear, no ripear nunca. Perros. Bueno. Mienzao con sorpresa, puño de drenaje, perfecto. Ay. A mí me da un poco de miedito. Uf, yo locos. Ay, este tiene inner focus y no se le puede intimidar. No sé si llevará esa habilidad. Pata de salto alta que no la falla. Y. En esta generación sí se le puede intimidar. Madre pega. mía, ¿cómo pega? ¿Cómo el pata pega. Salto alta que me acaba de meter. ¿Cómo pega? ¿Os ha tirado pata salto alta todos? Sí. Bueno, sí. du Dusnoar, entras al campo. <risa> <risa> <risa> te eh, ahora también te mete la break del año. <risa> <risa> no, sería terrible. Stutland. Es. Y le Uy. pongo mucha presión. Cuidado, el Stutland. Alta? Cuidado el Stutland. Cuidado chicos. Cuidado el Stutland. Me sirve. Voy a ver si lo puedo intimidar. ¿Mm? No sé si podré. La no, verdad. Perfecto, no tengo a nada ver. para el stun. Sí, sí, sí, sí que puedes. sin intimida, sin intimida. Es, bueno. es en octava. Ida y, y vuelta. A avivar. Pues me ha servido de nada. Avivar. Bueno, Stubland que tiene intimidación, ¿no? ¿Me comentas? Sí. Avivar. Madre todo. Ay, Otro avivar, avivar más. Eh, me va a ripear ahora mi el stun. Yo espero que no tenga nada para pegar a, a Mithus Noir y con eso ya pues, intento pasármelo. Si como no, es, mal, vamos. ¿Como un Stutland chiquito me ripé alguno? Sinceramente, me iliteo. Stutland es rápido. Stutland tiene una habilidad para ser rápido, pero ¡Carantoña no por dos! Ah, pues… Carantonia. Hostia, pues no te ha quitado bueno, nada, eh. Que venga, chaval. Mm. Mm. Y está más uno, eh. O sea, no, no Está más dos, está más dos. Qué más uno. ¿Y, y, ¿Y no te ha matado? No ves? sé ni cómo. No tengo no sé nada, lucha. El stab hace mucho, chicos. Dios, aguanta una brutalidad, eh. Es, es un bicho to bastante tocho, la verdad, el stall. te va a meter otro avivar. ¡Ultimo ¡Oh! <risa> ¡Dios! Rip. Bueno, te, te pega por menos es? dos. Te pega por menos dos. Barrera espinosa. Pero te pega por ¿Ah? menos dos. Te pega por menos dos. Te es lo Por menos dos qué. Menos dos qué. Eres de tipo lucha, ¿Cabeza? Sí. Eh, me pega neutro J ¿Por qué? Siniestro, Oye, siniestro, Siniestra lucha Última baza es normal ¿Es normal? Pero... Última baza, Blastoise <ríe> crítico. crítico. Última baza crítico Puedo dejar de tener mala suerte, a mí es que me ha quitado una barbaridad, eh. Puedo dejar de baza. tener mala suerte, por favor. el chico ya. de las suertes, tío. Última baza crítico. Eso mata a cualquier Pokémon, tío. Como mm, a combate sin bajas. Qué fácil que no. es este juego. Por favor, tío. Última, última baza, baza crítico. Qué asco. Pega de locos, pega de locos. Uf. Está intimidado y quemado. Qué asco, tío. ¿Me ha quitado ¿Y quitado quitó? Está quemado. intimidado y quemado y me ha quitado eso. Con última baza. ¿Qué? Con última baza, tío. Es que, que pega medir. mucho última baza, tío. No tiene claro. sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cómo se ah, es el mejor la... Stutland del mundo este, eh. No, nada. Como sentido otra Vivar, igual ripeo, eh. Solo estoy cambiando de Pokémon con un idiota. Última baza. Pensaba que última baza era siniestro. Yo fíjate. también, yo también tío. yo también Eso es buena baza. Me voy a pegar... Ah, vale, bien, vale. Eso, eso tiene sentido. La ah, carantalla no me ah. quita nada, pero es que... ¿Cómo puede ser que pegue tantísimo? Tiene que tener alguna, alguna habilidad de estas de que pega por el stab por dos o algo así, una... adaptable o algo de eso. Ah, es que última basta tiene 130 de potencia y está. O sea, y, me y me metió wow. crítico, tío. Y me metió es como crítico. un hiperrayo loco. Claro, es un hiperrayo me sin cargar. Pachi creo bueno, que te mataba igualmente, ¿eh? Uf, igual no, ¿eh? Blastoise es, es algo tanque. Vale, Gracias, aquí podemos capturar segundo. Pokémon tipo agua, ¿eh, chicos? Para la prueba. Oh. Ah, sí, sí, sí, yo me acuerdo que lo dejamos aquí en el... Porque esto es una puta. Madre. No, aquí ya vinimos. dropea. No. no, no. ¿Cómo? No, carajo. Nunca. Chavales, yo... yo sinceramente, visto lo visto, vista la, la altura de este juego, propongo que empecemos a robarnos extremadamente. Por lo cual yo quisiera revivir a dos, pero ustedes en, en compensación me pueden robar uno cada uno. Oh, cada uno. ¿De la caja de qué? De muertos o de vivos. De, de muertos, si, si no, no tiene, no tiene Pokémon, de muertos, de muertos. No, no, no, no. de la que llegan, tanto de vale, muertos os vivo. Vale, pero, pero por... o Edith si tienes que revivir, tu primero. Claro. Con otro corte infernal en el que hemos estado negociando. Parece ser que hemos puesto una norma nueva. Este juego cambia a lo loco. Ahora mismo... <risa> Si queremos revivir, tiene que ser mínimo cuatro Pokémon y entonces te van a robar eh, uno cada uno, ¿vale? De los rivales, vamos. O sea, que si quieres revivir, te va a tocar pagar con Pokémon. Caja de vivos o muertos. Menos es, los que igual. tengas en el equipo en ese momento. Claro. Son Exacto, como el, intocables, el, ¿vale? vamos a ponerlo. El equipo hay que proteger. Sí, hay que proteger. Y eh, vale. primero nos tiramos los aleatorios y después. Sí, los tira, que que tirándolo, tirándolo. Voy tirando aleatorios y los que quieran revivir, que lo digan después de esto. Para que, Perfecto. bueno, pues si le sale un aleatorio que ya al igual pareciera que, que querían me revivir. Parece. Ok, vale, tiro primero. Venga, el de Oedi, va. Uno de Oedi es un Bunny Lux, Para Maila te viene bien, bro. Perfecto. <risa> de locos. Venga, el segundo de eco va. Venga, el primero. Dale. El segundo es el primero de eco que es un Shelder. Oh, uh, es bueno para Maila. Cloyster con encadenado. Es, es no, está tipo mal. hielo. Pero tipo agua también, míralo por el lado positivo, bro. Claro, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? <risa> <Perfecto>. <risa> Venga, Perfecto. el tercero es el primero de J. Veréis, hay ¿eh? un tiranitar. Una locura va a ser. Joder, pues es bueno, eh. A ver. Uy. Ya C estaba, claro. Crabrawler. Pues bueno. Oh, un tipo hielo también. Bueno. Y Muy loco ese. El primero mío, a ver si tengo suerte por una vez en mi vida en los aleatorios. Es un. Bueno. Espectacular. <risa> bien, bien, Esto me gusta. <risa> un Wildmer. Oye, oye, Waylock, escúchame, con salpicar. Eh, eh? Y con lluvia, y con gimnasio, lluvia, sí, lo sé. Con lluvia, bueno, eso de lluvia habrá que verlo. El segundo de Oedi, que es. ¡Ay, qué bien te viene para la prueba, Oedi! ¿Eh? Un Shatu. <risa> Hoy todo full débil, la de prueba. ¿Con ese, ese contra el tiranitar? Sí, sí, sí. sí. El segundo de Echo, que es. Verá. Hostia. Vale, aquí, oh, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, no, aquí hay una duda. Se, ¿Se valen ultraentes? Oh, no, sí, no, no, sí. no, no, no, no. No, no, no. No, bueno, no, es tan, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y... Bueno. Oh, vale, es bueno este para la prueba también. A ver. Un Trubish. Muy bien. Buenísimo para la prueba, la verdad. Un sí. veneno me viene, vamos. Viene de locos Lema. Y el segundo, de J. Que es... ¡What! No me lo puedo creer. Dejo, dejo de nah. grabar, dejo de grabar. Dejo de grabar. Está loco. Dejo de grabar. Quiere todo. Dejo de grabar. Deci de decir un Pokémon roto tipo dragón. Dragón. Sí. Iron, un no, no, no, no. Un Salamance. Un Salamence. No, bueno. Un Shellance. Un Shellgun. Nah, qué asco. Lo de Jota es ya. que de verdad no tiene sentido lo de J. Ya sé que Pokémon roban la Jota. <risa> Jota, revive, revive. Y el segundo <risa> mío, <risa> que es. No, valen Tapus. No, no, no. No, no ah, ya, me ya, salió ya, Tapu Coco. Ah, ya, ya, ya. Venga, el segundo. Hostia, cero, ahora vale. Sí, no, ya, pero ya, pero es otro legendario. No me lo sí, puedo es. creer lo que me salió. ¿Qué? Jungos. Perfecto. ¡Ay! No lo tienes. Nah, o sea, nada. Si el único que tiene suerte es Jota, es increíble, tío. Sí, es increíble, la verdad. Increíble, pero bueno, verdad. luego si vamos contra él se pica, así que no, no le digas Es verdad, Jota, me alegro por ti, tío. Espero que te venga bien ese salmón tío. Te apoyo un montón, tío, en la serie. va. Gracias, chicos. Increíble. Pero ahora no sé si alguien quiere revivir a alguien. Acá, por acá, por el lado latinoamericano, vale, por el vale. lado argentino. La verdad ve, es que... ve, enseña, ve enseñando el PC, ve enseñando el. PC. No, primero, sí, que reviva, primero que reviva, primero mm, que reviva. No. Ya no, los me... tengo bastante elegidos. Cuáles voy a revivir. Bien, bien, bien. Vale. A ver, de es... los que revivas no se te va a poder robar esos, obviamente, porque claro. no tiene ningún sentido. Claro. Exactamente. Estos no, estos, todas estas en la caja de mis vivos. Este es no, bastante imbra, pero no lo cambié. Los revividos, quiero <ríe> que sean estos. Excalibur <ríe> chiquito. Mi querido Incineroar, que literalmente murió 40 veces. ¿Y Primarina, reír? no me digas. Eh, no, Primarina no, no murió. Ah, no murió esta vez. vez. Eso, eso puede ser. No, okay. Magneson y. Por último, Chest <ríe> Estos cuatro de acá. Vale. Chiquitos. Ahora, ruleta para ver quién roba antes, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ese, ese ratata, cuidado, ¿eh? Uy, ese Zigzagun, uff. Uff. Madre mía, la verdad es que tienes un uno me extraña que hicieras el trato, vaya, sí. vaya que Pokémon más malos. Es que Son no todos malísimos. Eh, a ver, el… Guay, chaval. Sí, mawile. Ah. ¿Mawile para… mawile? Sí. Mawile para Pachi, para, chi, para ¿Y la pachineta. Ya, oh, oh, ¿Ya lo tenemos? Para Maila, para Maila. Vale, yo me llevo al mawile, gente. Vale, me voy a quedar con el tentagruel, la verdad. loco, está bien wishi Wishiwashi. Me gusta. No, no, tentacruen. Tentacruen. Bastante bien me salió el trato por ahora, ¿eh? sinceramente. Okay. Sí, ¿Y sí. Eco roba. ¿Eh? Eh, yo me voy a quedar con. Nadie quiere a Ruflet. <risa> me quedo muy sin. Tiene, ah, tiene autodestrucción. Le sí, sí. sirve. Bastante bien. Bueno, me salió bastante bien el trato, sinceramente. ¿eh? Me gusta. Si sí, sí. Sí, tampoco es que tengas mucho mejor. Claro, sí, que te para que lo mal que voy. Lo mal que voy. Vale, ¿alguien más quiere revivir? Uy. Yo, pero para el siguiente capítulo Perfecto. Después de Maila, ¿no? Perfecto, bueno, pues eh, eco despide Venga, va. Pues nada más compiturnos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado, ha habido robos, ha habido rips Ha habido de todo, así que reventad El botón de like y nos vemos en el próximo Capítulo, chao Chao